Anteriormente vimos por el canal la skin de híbrido, cómo se conseguía y los diferentes niveles que nos hacían falta para conseguirla. Si no habéis visto ese vídeo, os lo dejo apareciendo arriba a la derecha. Y en este vídeo vamos a ver cómo una persona, o más en concreto un clan, han desbloqueado la fase número 3, justamente la más importante en la que este personaje de ninja se convierte a un dragón. Básicamente para conseguir esta fase número 3 nos harían falta 180.000 de experiencia. Una cosa que quiero rectificar es que en el anterior vídeo comentábamos que íbamos a conseguir esta skin en el nivel 53 y exactamente se ha podido conseguir la skin al final del nivel 51 Así que ya sabéis al final del nivel 51 a La fase número 3 Como estáis viendo por aquí por pantalla chicos Estamos viendo el gameplay de este personaje Dentro del juego, la fase número 3 De híbrido y la verdad es que me encanta Muchísimo y es que yo diría que es La mejor skin del pase de batalla de la temporada Número 8 Todos los estilos que tiene, es una pasada Como cambia de ninja a dragón Y vamos, el clan que ha conseguido Hacer esto pues básicamente tendréis su canal En la descripción, están haciendo como un directo 24 horas 7 días a la semana Es una pasada como le están dando Tan fuerte a la temporada número 8 Y como estáis viendo chicos viciarse Da sus recompensas al final del Nivel 51 vamos a poder conseguir La fase número 3 de este personaje El dragón recordaros Chicos que dentro de dos días Vamos a hacer un sorteo de 2000 Pavos así que si queréis participar Lo único que tendríais que hacer sería Estar suscritos al canal o suscribiros Si todavía no lo estáis El segundo requisito ir abajo del vídeo y dar me gusta. Y el tercer requisito, ponerme fase 3 híbrido por los comentarios. También recordaros, chicos, que podéis utilizar el código de apoya a un creador que os está apareciendo por pantalla. vais y crícate en la tienda de objetos abajo a la derecha. Apoya a un creador. Yo, chicos, otro día más, os lo agradezco muchísimo. Y a su vez, os agradezco muchísimo el apoyo que está teniendo el canal. Es brutal y muchísimas gracias, chicos. Este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo.